Ministro, senadora Garrido. Señor ministro, eh, dejémonos de cifras, es verdad, no vamos a discutir, pero lo que sí tenemos que hacer es aterrizar en la, en la realidad. ¿Usted cree de verdad que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, con los raquíticos salarios que cobran, pueden pagar los alquileres actuales, alquileres que han subido diez veces más que sus salarios, señor ministro? Eh, ¿A usted le parece decente que en España cuatro familias sean desahuciadas cada hora? Usted y su Gobierno, el Gobierno del señor M. Rajoy, siguen entendiendo, y ahí está el problema, que la vivienda es un negocio, que es un negocio especulativo. Y no, la vivienda es un derecho. Ustedes que se sienten tan patriotas, casi tanto como los naranjitos, están vendiendo a los fondos buitres nuestras ciudades, nuestras casas con nuestras familias dentro. Y dicho esto, señor ministro, ¿cree que hay elementos que distorsionan el mercado de alquiler? ¿Cree que hay un negocio especulativo? Esa es la pregunta. Pues sí, se lo voy a explicar. Yo creo que sí. No es la demanda, como dice usted, de los alquileres de los jóvenes, los que hacen subir los alquileres. Ha bajado más de un 30% porque los han expulsado no pueden pagar esos alquileres, son los fondos de inversión, son los fondos buitres, son las OCIMIS los que están detrás de esos aumentos abusivos del alquiler y están a punto, a punto de crear una cuarta burbuja inmobiliaria. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué hace el Gobierno del señor M. Rajoy? No aprueba medidas para corregirlo, sino todo lo contrario. A esos nuevos señores del ladrillo que solo quieren más y más beneficios, que son, no les importan los efectos sociales y humanos de sus acciones, a esos ustedes les han puesto la alfombra roja. Han aprobado una legislación de medidas que les dan grandes beneficios fiscales para que hagan muy buenos negocios en nuestro país. Ahora mismo, ahora mismo hay una cumbre. Señoría, un centenar, ahora en silencio, por favor. Ahora mismo hay una cumbre de un centenar de fondos buides en Madrid que estarán discutiendo cómo sacan más tajada de nuestra ciudad. Ustedes han dejado al capital especulador a sus anchas, sin límite. Esa es su política. Señor ministro, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para ver una política de vivienda que piense en las personas y no en los bancos y en las élites económicas? ¿Cuándo las viviendas de los bancos, que ya están pagadas con nuestro dinero, van a servir para que a las familias desahuciadas, a nuestras familias, no las echen a la calle? Señor ministro, acabo. Ustedes no son unos patriotas, ustedes son unos vendepatrias.